Hola, oh, hortera, ¿qué pasa si te digo que la raíz de la zanahoria no es que llegue a dos metros, que puede llegar a más? Parece increíble, ¿verdad? Este vídeo lo hago a raíz de una consulta de una suscriptora del canal que pregunta en el vídeo, en cuanto a asociaciones incompatibles de cultivos, cuál es la distancia mínima que hay que tener en cuenta, tanto en caballón como en, como en bancal, como es este caso. Y la pregunta es muy buena y la verdad es que le he estado dando vueltas y merece, merece la respuesta y tiene mucho que ver con la profundidad y el ancho de la, de, la, de la raíz de la zanahoria o de otros cultivos. Lo vamos a ir viendo a lo largo del vídeo. Para explicarte bien el, este tema lo que voy a hacer es tirar de, de, de bibliografía. Hay dos libros que te recomiendo mucho. Te pongo el enlace, el, el, puedes, puedes el, el, consultar estos libros a través de Amazon. No, no, con esto no te digo que compres en Amazon. Hay gente que me ha dicho, hombre, pero enlaces en Amazon. Uh, allí puedes coger el ISBN, que es un número que en cualquier librería local te podrán encontrar el libro si, si sus distribuidores lo tienen y en todo caso si lo quieres comprar a través de Amazon pues ya sabes que con esto contribuyes a que el canal uh, pues tenga ingresos, los contenidos del canal son gratuitos pero esto no quiere decir que sea gratis producirlos, hay un equipo uh, técnico aquí detrás que hace falta para poder hacer las grabaciones con un mínimo los contenidos van a ser siempre gratis, en este punto quiero dar las gracias a la gente que estáis apoyando económicamente el canal por menos del precio de un café al, al mes y hay gente que está un mes, hay gente que está lleva más de un año. Os estoy muy agradecido, gracias a vuestra ayuda pues bueno puedo ir mejorando los vídeos como, como explico siempre. Y vamos, vamos con el tema, el primer libro que os recomendaría es uno de clotobert es el de Asociaciones de Cultivos, este libro es del 2015, es una maravilla. Y en este libro la conclusión para responderte a la pregunta sobre la distancia mínima que, que hay que tener en cuenta en las asociaciones de cultivos sería la del marco de plantación. Te hago un, un spoiler de lo que explica el libro, pero ahora verás por qué te lo recomiendo. El tema es que en cuanto a marco de plantación ya tengo hecho un vídeo en el canal uh, y allí lo que te explico que es un tema que el, es flexible, que en algunos casos es una referencia, pero a ti te puede interesar o, o cerrar el marco de plantación o abrirlo. Por ejemplo, en casos en los que eh, sufras muchas enfermedades eh, por hongos, en las patatas, en, en los tomates, en el mildiu, abre el marco de plantación, facilita que el aire eh, circule entre los cultivos. Esto solo lleva a ser una estrategia preventiva que te va a ayudar mucho. En cualquier caso, decir que el libro de Clotobert el, se basa todas las asociaciones que te da están basadas en estudios científicos, de hecho hay, tiene un apartado que me gusta mucho, siempre dice qué dice la ciencia sobre esto, qué dice sobre esta asociación y te remite a estudios que están publicados en los cuales eh, se demuestra pues, que aquella asociación determinada funciona, uh, funciona bien. Como conclusión, decirte que en este libro eh, llega la, a la conclusión, en todos los estudios eh, coinciden en esto, en que lo mejor es plantar en líneas. En este caso, podrías decir, hombre, en un bancal, ¿cómo has hecho aquí las líneas? Si aquí hay calabacines y si aquí hay eh, judías tiernas, mmm, eh, pero el bancal es curvo. Pero en realidad, fíjate que, el, que están distribuidos, en, siguiendo las líneas del, de la manguera exudante, están distribuidos siguiendo, siguiendo una línea, aunque sea una línea curva. Aquí en el centro hay maíz que está empezando a salir, eh, calabacín, eh, frijoles, y si quisiera ponerme muy radical, todavía tendría tiempo, quizá lo tendría que haber hecho cuando ya puse los frijoles, de poner una línea de, de unas lechugas, que en, que en 60 días las voy a cosechar, las puedo cosechar antes, cuando todavía no esté en producción el, el frijol, pero sí que ya esté cogiendo calabacines. Este bancal va a ser una pequeña selva, lo vas a ir viendo en, en vídeos posteriores. Suscríbete, suscríbete si quieres ir viendo cómo, cómo evoluciona esto. En cualquier caso, esta idea de las líneas es importante. Pero, ¿qué pasa con la distancia? Yo para la distancia voy a tirar uh, de mano de otro libro. Este libro... Este libro, esto es una maravilla, está publicado en tres tomos, es, la, es un resumen de la experiencia en Bekeluan, es una, una granja de referencia de agricultura ecológica, pero también de permacultura en Francia. Lo he conocido a través de unos clientes eh, hace poco, suizos, y la verdad es que esto ha sido un descubrimiento tremendo. Y por ejemplo, para muestra un botón. La página, por ejemplo, vamos a ver uno, una asociación que es interesante, la página 464, la asociación de la col, la aba y la lechuga. En un marco de. En, un, en una cama de plantación de 80 centímetros de ancho. Te da la distancia uh, para, para cada cultivo. Y te da uh, incluso te dice cuándo hay que deservar, cuándo tienes lo, el, el, empieza el periodo de recogida. Hay algunas asociaciones que te da que son muy interesantes también. Porque lo que te dicen es cómo um, puedes hacer cultivos consecutivos dentro de una asociación en una cama a lo largo del, del periodo productivo de un cultivo principal, por ejemplo la calabaza o, o cualquier otro, y entonces tiene, tiene, y aquí vamos con la profundidad de la raíz de la, de, la, de la zanahoria, tiene unos gráficos muy interesantes en cuanto a lo que es, es eh, la, la, el sistema radicular de las distintas hortalizas. Y esto eh, sirve, muy bien, sirve muy bien para responder a, a la pregunta de Soledad. Porque si sabemos que las asociaciones funcionan por líneas, pero tenemos una idea clara de cómo o aproximada de cómo es el sistema radicular de cada una de las plantas que vamos a asociar, más allá de que en YouTube o donde sea nos den una receta, puerros con zanahorias, por ejemplo, eh, puedes hacer tus propias asociaciones y puedes tener una idea mucho más clara a la hora de organizarte el huerto. Aunque tengo que decir que el libro de clotobert ya te da una serie de organizaciones para un huerto más pequeño de 50 metros cuadrados, de hasta 100 metros cuadrados, de hasta 150 metros cuadrados o más grande. e Incluso te da a lo largo del año en cada cama de 120 centímetros, en este caso este bancal por ejemplo es de 150 pero podías hacer un huerto mandala como el de este vídeo. En, en un ancho de, de metro veinte, entonces el sistema de clotoverte sirve perfectamente. En cualquier caso, vamos con lo que son las, las profundidades de las raíces. Uh, por ejemplo, vamos, página 434, tenemos aquí lo que es la judía. La judía, lo que me dice es que la profundidad puede llegar a 70 centímetros, las micro raíces. la mayoría de raíces llegarán a unos 50 centímetros, pero es que el ancho es de un metro, es más de un metro. O sea, aquí le va a faltar el bancal, el espacio para crecer, va a tener que crecer hacia allí. Me va a pasar lo mismo con el maíz. Una asociación incompatible, para responder a la, a la pregunta de la suscriptora. Esta te la tienes que saber siempre sí o sí, esta es imprescindible, es lo más fácil de recordar. Evita siempre plantar juntas leguminosas con liliáceas. ¿Qué son las leguminosas? Básicamente guisante, guisante enrame y el de matabaja, habas y judías, tanto las de enrame como las judías de mata baja Tanto si son tiernas como para recoger como judía seca, como frijoles. ¿Qué son las liliáceas, por otro lado? Que son las que no se podrían poner nunca de lado con estas? Son... La... son fáciles. Son el puerro, el ajo, la cebolla y esta que es un poco distinta, pero, pero es fácil recordar si, si sabes que es distinta, que es el espárrago. ¿Qué sucede cuando las pones juntas? Pues que a través del, del sistema radicular de cada uno, de cada una de estas familias, exudan una, una serie de enzimas que perjudican al, al, a las otras. Entonces esta es una, una asociación a evitar ...clásica, y esta es muy fácil sabérsela. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí en la página 434 ...ya hemos visto que la, la judía de Enrame... Tiene estas dimensiones, vamos a ver las que tiene, por ejemplo, la cebolla, la 437, y vemos que la profundidad de la cebolla puede llegar a 90 centímetros, aunque la mayoría de raíces estarán sobre los 60 centímetros, pero es que te coge un metro, a una profundidad de, de, de unos 10 centímetros, te coge un metro de ancho. Entonces, claro, fíjate, ¿cuál sería aquí en este caso? Si tienes medio metro por el lado de... te, te coge medio metro la, la cebolla, te coge un metro... Eh, la, judía, la judía tierna, entonces es que a un metro de distancia no podrían estar. Otra cosa es que al plantar por líneas pusieras un cultivo, por ejemplo si yo pusiera allí las cebollas y aquí tengo las, la, la judía tierna, que pusiera aquí en medio un cultivo que podría ser apio, que es beneficioso para ambas, y que al, al desarrollar su propio sistema radicular entre ambas, hace que esta incompatibilidad entre ellas, aunque la distancia sea muy pequeña, sea más pequeña que lo que sería el sistema radicular, puede llegar a extenderse, no, no les afecte o que no sea perjudicial. Y en cuanto a la zanahoria, fíjate aquí en el gráfico, página 438, la profundidad que pueden llegar las micro raíces es a metros m, aunque la mayoría de raíces estarán desarrolladas sobre los 90 centímetros y el ancho pues, es más de un metro. Eh, una barbaridad, ¿no? Por lo tanto, programa las asociaciones en líneas, tienes los enlaces a estos libros eh, en el enlace aquí que te pongo ya lo has visto antes y nos vemos en el próximo vídeo. Te dejo este vídeo por si es de tu interés.